que empezarlo, <coughs> Sin dread, sin dread. Love. Meditation otra vez. cero 507. Pa' todo el mundo. Road to Siam. Sigue con tu alma de león, compa, sigue con tu alma de león, sigue con tu alma de león, compa, aunque la distancia hermano sea rantán, no te achicopales por ninguna vaina, desde la llanura entona tu alabanza, sigue con tu alma de león, sigue con tu alma de león, a los Sansón, nunca es fácil para el campeón, Gente que pasó tribulación y se paró. Un buen pensamiento, evolución contra la mentira del gobierno y corrupción preocupó. Pero la voz de la conciencia resurgió como la yo rugió, Alabanza de corazón contra la mala mente, metele mente. George Lenny's home. Banipiangol, no sé yo, sol. people crying in the West. Ghetto people crying in this Praying for the peace to the Jaya Hill Oran por su vida para no morir Esa es la vida que les tocó vivir Y esto no lo canto por la vanity Oye Babilón, yo te lo digo a ti Tu juicio ya está por venir Y esto no lo canto por vanity Esto es un conciencia love really show Pero de conciencia love So falla Jefe de naciones desfilan con armas nucleares. Ángeles observan desde tribunales en volcanes, escondidas guaridas esperan el día que llegue justicia divina. Esto no lo pueden ocultar. Degeneración en el reggae sal blasfemia contra Las y abuso policial, discriminación racial, explotación salarial y laboral. Turismo espacial, vida artificial, buscando un lugar para poder refugiar del juicio final. Agua líquido vital, lo compras en el centro comercial, lo compras con el big metal. Personas en situación precaria, estudios en el Himalaya de la raza aria, enseñanza nacionalistas políticas. Literatura esotérica, difamación, de Sion, Fallabón Meditation Time, Sin dread, sin dread, otra vez con la buena vibración. Prendo la noticia, y solo veo confusión. Todos los millones se lo han robado. Quieren ver lo bruto, pase bien lo malo. Viva por el gueto y se mueven dos carros, uno de la policía y el otro de un capo. Yo no ando en nada, sigo caminando. Luego me preguntan que hacia dónde voy. Luego yo respondo que hacia Zion voy. Corrupción en el gueto, corrupción en el gobierno. Pero poco a poco, roto Zion, vamos yo creciendo. Bless, bendición, van love, sin dread, sin dread. Y, por y salvación Y en esos momentos me acordé de Zion. Por eso meditamos hoy. Por eso la confianza la ponemos en Dios salvos por las mañanas luces de alegría y mi cosmo allá siempre agradecido con el rey de reyes por eso en el camino no me desampara quien libro mi alma de aguas malas hombres en la tierra que soy infama luego te saludan y que son tus panas y la balaba y la balaba y la balaba y la balaba Junto a los ríos de Babilón cantábamos por nuestra salvación y en esos momentos me acordé de Sion, una nueva meditación, allá más soy a mí no libe, ni nadar. no prende estatua, yo no creo en vanidad, no en estatua, yo no creo en vanidad, todos los niños de la tierra entenderán, ya lo, ya lo. Decidido con un micro yo los vengo a liberar de una raza de reptiles que nos quiere dominar Implantándonos un chip de superioridad, si el camino es el amor es la simplicidad Manos arriba los que van a los manos arriba los que creen en Dios La voz del pueblo esa es la voz de Yalof, que ni un político te apague en Fuego pa' Roma, vaya ponen, nin, Fuego Juego pa' Roma, falla, ponen, en, Juego pa Roma, en Junto a los ribes, Babilón Cantábamos por nuestra salvación Y en esos momentos me acordé de Sion Por eso meditamos hoy Por eso la confianza la ponemos en Dios Yeah, yeah, yeah, yeah Allá más sol ya a mí no living ni nadar hay más sol ya a mí no living ni nadar Oye lo que Sindre te va a contar, una nueva forma para meditar. Vamos caminando a allá hay problemas por allá bien lejos en el mar. Pero aquí seguimos haciéndolo de corazón con buena vibración. Yeah. Yes, Yes uh. up. Bless and bless. One love, sin dress, sin dress. Meditation time. Una new meditation para los niños del mundo. Para todos los niños del mundo. Meditation time. para lo que viene a continuación. One meditation, one more time. Miren eso. No quiero criticar, pero en vida real, hay sol ya mi no le ni nadar Todos los niños de la tierra entenderán Salen desnudos en estatua vanidad Falla bonde, falla bonde en Roma Falla Satán. Falla en Falla todo el que quiere de los niños abusar Toda la corrupción de este planeta entero yo cantando un sistema de corazón, es un sistema de son, sistema improvisado aquí con mi brother Calito, haciendo bien a bien bonito. Esta vaina la hacemos siempre desde corazón como si estuviera en el cipher Desde los 20 yo vengo entrenando, pero el mensaje que yo poco a poco estoy tirando, lo necesito dispersar por el mundo la persona buena para que entiendan que a veces sube la marea. Yeah. Yeah. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo. Blessing time, meditation time. Es una versión especial, algo espiritual, algo de Sindral que quiere compartir una vez más. BRASH Y no quieren entender que ya tiene el poder, que si pueden con ya lo van a lograr. Así me mi mis así me falla bonden al Babilán Bless of Time Sin Dread, Sin Dread, One Love Daddy Rebel DJ Noche, Cantándole el amor, una bendición Cuando quieras hablar de amor Puedes marcar el celular phone Cuando quieras hablar de amor Puedes marcar al celular phone es un paso en no una obligación, dale la espalda al rencor One Love, tú eres la leona, yo soy el león, vamos abrazado para acción. Blessing para los que son puros de corazón, Como plen de un laita para los que sienten el reggae del alma. Música me salva, música me salva, música que él mismo falla. Para tu ignorancia, blessing time. El mismo falla cura la arrogancia, cura la arrogancia. Cuando quieras hablar de amor, puedes marcar al celular phone. Cuando quieras oír de amor. Elige tu reproductor, Sinret es el mejor postor, es un amor como tú, es un amor como tú, orgánico como el Wandu, con DJ Chino, reggae Ravi, reggae roots. 507 Road to Zion. Cuando quieras hablar de amor, puedes marcar al celo.